Grabo aquí que esto grabando para, para el canal. Me pillaba contra luz del sol, ahora no. Video especial miembros. Bueno, ya sabéis que dije que los liberaría, no de momento no he liberado ninguno, ¿eh? Pero bueno, algunos liberaré. Pero bueno, video especial miembros. Así no no machaco con el el del el propio de hoy, ¿vale? De la sesión. Peso de las zapatillas. Esto es el ABC. Igual que el peso del corredor, el peso de las zapatillas el ABC, tíos. Mira. Voy a sentarme. Vamos a para la música. No quiero. Vale, vale eh. peso de la zapatilla. ¿Por qué es tan tan tan pero tan importante la zapatilla? ¿Por qué? Esta zapatilla, yo es mi favorita. Es la. Eh, la Kalenji Ras vale no es perfecta como todo no es perfecta la race 4 si lo precíes que un el race 4 han sacado dos modelos que están súper bien súper bien de la de la Kalenji que ahora le llaman lo mismo que la mochila le llaman active eh, a, a ¿cómo le llama ahora ah, bueno el nombre este moderno vale eh, a ver, las, los que han sacado ahora pesan 20-25 grados más que estas, ¿vale? De momento no me las compro primero porque tienen un precio que se nota, ¿vale? Se van a 80-90 euros y estas normalmente si están caras están a 70. Y si están baratas 40-50, ¿vale? Entonces, eh, a ver qué iba a decir. Estas, ¿por qué las uso yo? A ver, porque tienen la amortiguación, me va a picar un mosquito aquí, me está dando por saco. ¿Por qué las uso yo? Porque... Son 260 gramos, yo en mi caso por ejemplo, al ser más mayor, tengo las pulsaciones muy limitadas, muy limitadas realmente por eh, mi rango, yo entro zo en zona anaeróbica muy rápido, en la zona 5, entonces si yo corro con estas que son 200, yo digo en mi peso creo que se van a 200, como mucho 270 y algo, en talla 44, ¿eh? talla 44, 270 y algo gramos, eso está increíble, solo ganan pues algunas Salomons, Sense y todo eso, pero a un precio en. bueno, desorbitado comparado con estas, ¿no? Eh, ¿Por qué las uso? Pues ya digo, porque la amortiguación es la suficiente, la suficiente, no es que oh, la hostia supera, no, ya, no, pero cuando yo tengo que subir para arriba, si yo voy con esta, y yo lo he probado con muchas, ¿vale? Eh, con zapatilla más pesada y, y al final es el peso lo que cuenta o sea cuentas puedes decir oh cojo esta que tiene muy buen agarre para subir o que flesa muy bien la suela no da igual por muy bien que flexe la suela eh, que flexe más que esta que esta flesa bien normal pero por mucho que otra flexara muy bien la parte de aquí de, del empeine eh, da igual eh, no te compensa el peso que, que pesa más entonces yo y vosotros Usando una zapatilla que pese 20-25 grados menos que otra, vais a poder ir, eh, vais a poder correr cosas que normalmente tú entrarías en zona anaeróbica. Tú a lo mejor dirías, vale, yo a tal porcentaje de inclinación eh, lo puedo correr y tal porcentaje un poquillo más ya no lo puedo correr. Sé que ya mmm, asfixio y tengo que andar, ¿no? Pues con una zapatilla más ligera, 20-25 grados más ligera, tú te puedes permitir el lujo de correr esa subida. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tiras para arriba, levantas el pie, son 20-25 gramos. Y eso, por miles de pisadas, al final es un consumo de energía que te ahorras. En una cara te ahorras ese consumo. Eh, cuando vas muy cansado, la arrastras mejor para esquivar, para una zona técnica, por ejemplo. Las, la, vas con los pies cansados, pues... Cansa menos mover una zapatilla de un lado al otro que pese menos que una que pese más. Pero yo digo, lo que se nota pero enormemente es cuando tú tienes que levantar zancada para cada vez que tú subes, tipo escalera, tipo cuesta, eh, esos 20-25 gramos hacen ese detalle. Ya digo, no, no te quiero comparar si fueran 50 gramos. Entre una zapatilla pesada y esta nos llevamos de entre 80-100 a gramos. Hablamos de eso, o sea, tú que coges unas Cascadia y te vas a ir a 380 gramos, o 390 gramos, en mi número 44, y yo con esto me voy a 265, tú cuando cambia que tú llevas 100 gramos de peso en cada pie, subiendo, corriendo para arriba, es la diferencia de poder subir una cuesta corriendo, y no entrar en anaeróbico, estar justo en el corte, o entrar en anaeróbico y no poderla subir corriendo, es clave, entonces, eh, peso de la zapatilla es primordial, primordial, porque va... Killian con una zapatilla de 210, 220 gramos, por eso, 210, 220, eso sí son una tabla, eso es durísimo, mucho más duro que esta, esta puede ser un poco justa de amortiguación, porque es mucho más dura, ¿vale? Es eh, mucho más incómoda, pero bueno, el Kilean lo aguanta, ¿no? Pero es así, eh, es como, yo qué sé, eh, las ruedas de la bici, como las llantas de un coche, como todo, cuanto menos pese lo que tú das vueltas o lo que tú mueves, lo que tú tienes que mover a mucha velocidad. ¿Por qué la gente va al letismo y lleva unas zapatillas de clavo y que no pesan nada? Porque tienen que mover a mucha velocidad a cada zancada. Tú tienes que para atrás, para atrás y para adelante, pero a toda leche. Si tú tienes que hacer así y tienes 300 gramos, no es lo mismo que hacer así con 200, ¿me entiendes? Con 300 vas a hacer así. En cada zancada, para adelante y para atrás, vas a hacer así. Pero con 200 tú vas a ir mucho más rápido. ¿Vale? y ya está, bueno, es un detalle tonto, pero de verdad, eh, mirad las zapatillas Revisaros todas las zapatillas que, con las que corréis, con las que competís, con las que entréis Revisarlo porque de, de una zapatilla a otra, cambia de la noche al día ya está, vamos a seguir, voy a ponerme la zapatilla voy a guardar la cámara, y voy a seguir que voy al, al embalse de Santa Fe a ver si me da tiempo, bueno, yo llevo frontal aquí chiquitillo, de emergencia, pero por aquí, por el Monsén de noche, tampoco es plato de buen gusto bajar de noche, venga, hasta luego